Hola, mi nombre es Viviana Galesio, trabajo actualmente en la oficina judicial en el área de eh, gestión de recursos de la oficina desde eh, enero del 2014, que es la fecha en la que este organismo empieza a tener vigencia, digamos, o se crea las oficinas judiciales en el Foro Penal de de el Poder Judicial de la Provincia de eh, Mi función en el área de, de gestión de recursos tiene que ver muy con la parte administrativa, es el sector que maneja todo lo que tiene que ver con licencias del personal, eh, pedidos de necesidades varias, como lo que es suministros, cuestiones de edilicias y demás. Y eh, la otra área que maneja es la de eh, fondos permanentes, hace toda la parte administrativa, digamos, de, eh, de la oficina. Eh, bueno, eh, lo que nosotros esperamos de los nuevos compañeros o de los, la, aquellas personas que se postulan para ingresar al Poder Judicial, eh, en la oficina judicial principalmente, es una dependencia que requiere de un trabajo en equipo, Todas las áreas que comprenden o to, todos los sectores que comprenden o que forman la Oficina Judicial tienen que trabajar eh, interrelacionadas. Eh, ya van a ver a medida que, que vayan conociendo el proceso que hay un área que fija las audiencias y hay otra que es en este caso la nuestra, la que, que se encarga de coordinar el traslado de los jueces que tengan que venir a esas audiencias. Otra que comunica lo que se resolvió en esa audiencia. Eh, un equipo de un grupo de personas que trabajan dentro de la audiencia todas están eh, relacionadas y para cumplir nuestro objetivo que es brindar un servicio de justicia eh, de calidad necesitamos que nuestra relación sea buena eh, pasamos muchas horas eh, juntos entonces, eh, por eso también es muy importante eh, la tolerancia, el respeto por el otro, el respeto por el tiempo del otro, por el trabajo que cada uno hace. Cada uno en su área cumple una función que es muy importante. En conjunto hacen que ese servicio que tenemos que brindar sea de calidad. Así que, bueno, principalmente eso es lo que esperamos de todas aquellas personas que, se, que tengan intenciones de ingresar al Poder Judicial. Todos sabemos que tenemos... Eh, condiciones eh, laborales eh, óptimas, tenemos estabilidad, tenemos un sueldo oh, bueno y acorde a la función que, que cada uno cumple. Tenemos posibilidades de crecer eh, en, en cuanto a la carrera que podemos hacer. Tenemos desde hace unos años mucha capacitación que, que durante un buen tiempo no lo tuvimos entonces ahora eso también nos permite a nosotros crecer como personas como trabajadores eh, y bueno eh, tenemos vacaciones tenemos un sueldo que cobramos eh, regularmente y en fecha o sea eh, es, esos beneficios los tenemos todos entonces esperamos que, que quien quiera ingresar al poder judicial eh, además de hacerlo por todas esas condiciones lo haga eh, para ser parte de este equipo y, y trabajar justamente en equipo.